Hola, tal? Yo soy Pedro así y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Éxodo, el tiempo pares de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. 20 minutos Aquí es de hecho un gran tiempo porque me va a dejar explicar la muchas la la cosas, cosas eh, diferentes rutas o de posibilidades de que te pueden tocar de dependiendo la de, la de la tu la munición torre. o tu cantidad de granadas, y pues despegar. más que nada optimizar el combate porque este nivel se basa bastante en el combate. Aquí vamos a venir de este lado Vamos a darle headshot a ese jackal a este, Bueno, yacal, Son tres skirmishes, no jackals Y lo que quieres es matarlos a los tres Una vez se mueren vas a venir por aquí Y llegando a este pilar vas a brincar Y vas a intentar darle headshot a ese sujeto Headshot a ese Y mientras hacemos eso Caminamos hasta esta pared Para que este tercer grunt se muera Ok, entonces de nuevo Brinco, headshot Headshot Toco a la pared y aparte disparo. Al yo haber disparado, alerto a estos vatos y van a, van, van a venir hacia mí, ¿ok? A veces a la hora de que tú brincas, este como puedes ver, activé la explosión del grunt. Eso es algo que puede pasar. Pero no te confíes en la explosión y simplemente intenta dar headshots. Aquí alerto a los, a los grunts de ese lado y espero. Mato a estos dos. Alerto a estos sujetos. Busco aguijoneador aquí, dando esta vuelta. Y si todo sale bien Justo cuando yo llegue aquí Ellos van a auto explotar Y se van a morir Aquí me hubiera gustado encontrar el joneador O al menos un poco más de joneador No pasa nada Aquí vamos a dar vuelta Y vamos a correr justo ahí No quieres correr antes Quieres correr donde estoy? Ok Quieres correr justo Cuando vayas a dar esa vuelta Si corres desde antes No te va a dar el sprintar. Entonces aquí Empiezas a correr Vienes por acá Y aquí simplemente Brinco y disparo Brinco y disparo. Ahora, aquí a veces hay un Grunt bajando esa escalera de ahí. Simplemente lo que quieres hacer es este golpearlo si te estorba. Y busca siempre eh, ajoneador. A veces vas a tener que buscar en otro lado. No te recomiendo regresar mucho porque pierdes un poco de tiempo. Pero cuando estés empezando, sí, busca siempre aejoneador. Aquí lo que yo hice si fue simplemente: brinco, disparo. Brinco, disparo. Y brinco, disparo. Y con eso se van a morir estos vatos de acá. Saludos a la rata. Ahora, vamos a venir de este lado y vamos a buscar más balas de agujoneador. Ya cuando eres experto o ya tienes idea ya sabes con cuánto agujoneador aguantas, pero al principio quieres encontrar la mayor cantidad de agujoneador posible, ¿no? Vamos a venir corriendo por acá. Vamos a hacer este brinco y le vamos a dar un golpe a este brut que está aquí. A veces ese brinco se te puede complicar porque te disparan. Vamos a venir por el lado izquierdo. Vamos a darle agujoneador a ese sujeto y también aguijoneador a ese sujeto. Voy a agarrar esa grana de plasma. Granada de plasma ahí para matar a estos dos y después aguijoneador a este otro. Aquí ten cuidado porque a veces este esto depende de, de los drops, de las granadas y todo ese rollo. Esta puerta, menciono rápido, se puede abrir antes sin necesidad de matar a los tres brutes que caen, el problema es que tienes que matar a los tres primeros brutes antes de que los tres brutes que caen se lancen de la nave y antes de que gires en esa curva que está ahí. Tienes que hacerlo antes de girar. Entonces tienes que ser muy rápido. Por ahora eso no lo haremos aquí. Aparte de que esto nos garantiza este checkpoint que está aquí. Si los matas rápido a, los, a todos, te van a dar este checkpoint. Se va a abrir la puerta. Brincas en este barandal. Brincas y lanzas granada. Y esta granada va a matar a uno o a dos grunts. Aquí como puedes ver, yo tenía tres grunts aquí abajo y un grunt arriba. Siempre va a haber cuatro grunts. Y la única... Manera en la que aparezcan es un grunt arriba y tres abajo, o dos arriba y dos abajo. Es la única. Entonces, da igual. Yo lo que prefiero es que haya dos y dos, porque simplemente la granada mata más. Mato a dos, y ahora simplemente yo le doy headshot a estos. Recojo esas balas de aguijoneador y vuelvo para acá arriba. Como puedes ver, ya estoy aquí. Simplemente voy a ponerme a lanzar granada para matar a los grunts. Ya que los grunts mueren, toca matar a los a los brutes que están aquí. Siempre ten mucho cuidado. Va a haber siempre dos brutes a tu izquierda. Como puedes ver, ese ya subió y debe de haber otro si no me equivoco. Sí. Siempre quieres dejar a dos enemigos vivos. Entonces yo en esta ocasión voy a dejar a los dos brutes. Después ven por acá. Y mata a los Yakals. Hay un DMR que puedes usar. Este. Si te quieres sentir pro, este, hazlo así, pero. Hay otra manera de hacer esta parte con un DMR que hay arriba. A mí lo que me gusta es venir de este lado así. Recargar la magnum y empezar a lanzar granadas. Siempre las granadas buscando matar a los grunts. Este tercer brute que vino aquí subiendo las escaleras es el que aparece al principio. Siempre este vidrio te va a proteger. Y ahora lo que voy a hacer desde aquí es ver si puedo matar a los jackals desde aquí atrás. ¡Oh, genial! Este es el sujeto que estaba arriba. Vino a morir. Y ahora, una vez que nos aseguramos de que lo único que quedan son los jackals, vamos a venir por aquí. Y a estos jackals los puedes matar con granadas si es que te quedan. Esto sí ya es mucho a tu gusto. Aquí agarramos balas de aguijoneador, eh, paquete de vida. Prendemos esto y aquí atrás. Eso es lo importante, activar el ascensor ahí. Y ahora, la siguiente oleada empieza justo cuando se quede un enemigo vivo. Aquí como puedes ver tengo dos. Entonces lo que voy a hacer es ahorrar un poco, bueno, este, acomodar un poco. Porque si tú matas a todos y activas el ascensor, los phantoms van a venir. Y no te va a dar tiempo de posicionarte. Entonces, más o menos a esta altura vas a matar a esto y acabo de activar la oleada. Aquí por placer estoy matando a ese sujeto y yo te recomiendo hacerlo. Pero si no alcanzas a matarlo no te preocupes Ahora vamos a venir por acá Agarramos la granada de ese cadáver que está ahí Y ya tenemos granadas de plasma, digo de fragmentación Y vamos a correr Rápido por aquí Esto es importantísimo Vas a venir por aquí Vas a brincar y agacharte, agarras el francotirador Y vamos a venir por acá Aquí yo estoy en posición Porque te, te recuerdo Que yo me tardé en matar al segundo Para que quedara solo un enemigo si tú lo haces rápido, no te va a dar tiempo de hacer esto. Entonces lo que yo te recomiendo es perder ese poco de tiempo dejando vivo a los brutes para que ahora sí empiece. Entonces siempre es mato enemigos, dejo a dos vatos vivos, activo el ascensor, activo el ascensor a través de la pared y después, ahora sí, mato a uno para que empiece la oleada. Así es como, así es como debes de hacer esto, ¿ok? Ya estamos aquí y simplemente toca francotirar. Ahora, sus hitbox de sus cabezas de estos sujetos están muy raros, ¿ok? Eso es algo que debes de tener muy en cuenta. El hitbox de la cabeza de estos sujetos es súper raro. Tienes que dispararles más o menos como por el cuello o en la espalda. Entonces, no sé si pudiste notar dónde fue donde yo apunté, pero si disparas a su cabeza lo más probable es que falles. Tienes que apuntar a la espalda. Entonces, simplemente más o menos a la espalda. Genial. Al cuello. Y si no alcanzas a matar a ese, no te preocupes. Mata al grunt de esa torreta. A ese grunt lo puedes matar ya sea con granada o disparándole. Y ahora lo que vas a hacer es esto. Quieres matar a los enemigos rápido. Aquí yo este... Uh, ¿Cómo puedo decirlo? Me tardé un poco matando al grunt. La ventaja es que aquí si tienes una pistola de plasma. Lo que puedes hacer es este... Lanzarle una granada al Phantom, es algo que a mí me gusta hacer bastante, entonces presta atención Disparo a ese sujeto, disparo a ese sujeto, a ese ya no le alcanzo a disparar Recargo granada de plasma al Phantom y después vuelvo a apuntar Y siempre caen por la misma zona estos sujetos Y simplemente hago eso Granada para matar a los Jackals, o a los Skirmishes, perdón Y ahora a los Brutes que quedan vivos, simplemente con el aejoneador y si todo sale bien, menos mal que estás aquí. Ahora, este diálogo de menos mal que estás aquí, Teniente, ocurre únicamente cuando queda un enemigo vivo. Y si te das cuenta, a mí se me quedó vivo un brut de los que cayeron del otro lado. Y ese fue el único que vivió. Maté después a los tres Brutes de este lado, a los Skirmishes que caen y a los Grunts que caen allá. Por eso es que me voy a teletransportar. Esta teletransportación que acaba de ocurrir Lo hace porque, ¿recuerdas el botón que oprimimos a través de la pared? Es el que deberíamos de oprimir aquí Por eso es que la teletransportación ocurre Porque el ascensor empieza a bajar sin nosotros Por eso es que te teletransportas Y créeme, creo que esta es la parte más técnica de, del, del nivel No hay mucho que mostrar Y ya en trucos avanzados veremos cómo hacer el box launch Pero por ahora no te preocupes por el box launch Ven por aquí, agarra esa granada Aquí agarramos otra granada Y espérate a veces Porque a veces dispara un Banshee Le vas a quitar este, la rocket Si no tienes munición Agarra un arma de la caja Y ya después se la quitas Aquí hay un pequeño truco Para que esta puerta se abra como dos segundos antes Los tienes que matar a ellos Pero es muy avanzado Bueno, yo considero un poco avanzado Porque debes de tener ciertas cosas en cuenta Pero no te preocupes Vamos a traer eh, rockets y aguijoneador Y ahora lo que vamos a hacer es venir por acá si, te, si, te, si logras conseguir el mazo mmm, No lo recomiendo porque aquí traerías mazo y aguijoneador Y se complicaría tal vez un poco más adelante Yo prefiero no traer el mazo en legendario Y simplemente venir con rocket y aguijoneador Y vas a tomar esta ruta Esta ruta es bastante sencilla, no tienes por qué preocuparte Vamos a venir por acá Y aquí lo que voy a hacer es brincar Y volar hacia esta columna rara que está aquí No sé honestamente qué es lo que sea Vengo por acá, después giro aquí y aquí voy a esperarme un poco a que se cargue el jetpack para llegar aquí arriba Y aquí hay que esperar de nuevo a que se cargue el jetpack Y a veces te van a dar este punto de control Es muy fácil que te lo den Y aquí simplemente gira y listo, ya la armamos No tienes que preocuparte, es muy raro que mueras uh, Puedes morir si vuelas muy a la izquierda Porque vas a estar cerca de, de, de la visión de estos sujetos Entonces lo que quieres hacer es volar lo más pegado a esta esquinita de la derecha que puedas Para dar vuelta rápido y ahora sí irte para acá vamos a venir por aquí simplemente brinco y eh, brinco y uso el jetpack para llegar acá arriba y ahora si traes granada de plasma dispara lanzo una granada de plasma ahí y esta granada se le va a pegar al phantom ok esa es una este si no traes la, la granada de plasma porque la gastaste en el otro phantom apunta más o menos ahí y dispara y esa rocket lo que va a hacer lo que quieres que haga de hecho es que le pegue al phantom y que quite al grunt que está en la torreta Lo que queremos hacer es matar al grunt de la torreta Otra por ejemplo, eh, traer el francotirador y sniper al grunt O si te quieres ver ya este, un poco más este, tranqui Puedes simplemente tirar el lejoneador Matar a estos que están acá Matar al, al grunt de la torreta y ahora sí este avanzar Ah, también puedes matar si quieres al, al francotirador con rayo láser ese es como un poco más seguro. Te voy a enseñar la, el modo Risky en estos momentos. Disparo ahí. Mato al Jackal. Vengo por acá. Voy a lanzar una granada ahí. Y después... Jetpack. Jetpack de nuevo. Y caemos aquí arriba. Este es algo rápida. El problema es que debes de saber eh, usar el Jetpack. Porque el manejo del Jetpack es importante para esto. Vamos a hacerlo en modo... En modo tranquilo, ¿no? Venimos por acá Tiramos el laguijoneador Agarramos el DMR Mato ahí Mato a este Mato a este sujeto Bueno, ya no hay necesidad de matarlo Porque ya me tar tardé Matamos a ese Y, de y recuperamos el laguijoneador Ok Ya que tenemos el laguijoneador Ahora sí podemos subir como lo hice O simplemente metes el jetpack para llegar aquí y después brincas y metes el jetpack para llegar acá. Este es como el método del noob. Aquí simplemente disparas, lanzas rocket y vienes por el lado izquierdo. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Esta es una. Simplemente te vienes por aquí. Usas las escaleras de protección para que no te den los, los, los brutes. Y simplemente empiezas a usar tu aguijoneador. Aquí lo que hay que hacer es matar a todos. Hay otro método que es aún más este de tryhards. Eh, no creo que me salga Porque es bastante difícil sobrevivir a él Pero vamos a ver si, si podemos hacerlo Este, aquí Me hace un poco eh, Listo Voy a dejar al Al Al que tiene el láser Así, venimos por acá Y lo que haces es Listo, agarras y lo que haces es, es entrar en modo YOLO como lo hacemos en fácil, pero no lo recomiendo. Vamos a, a subir de manera, de manera normal. Por cierto, este, este nivel lo estoy detallando bastante porque es este mi favorito. Aquí, por ejemplo, yo ya gasté una granada que no debí de haber gastado. Rocket, Rocket, agarramos esto. Uno, dos... Si trajeras el lejoneador, pues ya sabes... Vas a empezar a lejonear a todos... Y ahora, importante... Ubicar... A este sujeto... Y matarlo... Rápidamente... Y aquí me falta... Me falta este sujeto de acá... Y aquí, importante... Matar a estas dos torretas... Antes... De que caigan al piso estos vatos. Si lo haces bien. Va a sonar el diálogo de... Ese. Ese diálogo sin que estos hablen. Si ellos se tiran. Vas a tener que este... Vas a tener que matarlos. Para que salga el diálogo. Entonces estas son las diferentes maneras de hacer esta esta parte. Esta pelea es bastante... Bastante chida, y me gusta mucho la strat de usar el, el fuel rod desde estos sujetos, ¿no? Aquí ya perdí un poco de tiempo por andar este dando vueltitas. pero lo que vas a hacer, una vez mates, una vez escuches el Yankee 3 a Echo, tienes que apresurarte a matar a estos sujetos, porque necesitas agarrar martillo, pistola de plasma, y ahora vamos a matar a este sujeto, y eh, vamos a tomar su lugar. Ese falcón que está ahí, al que quieren que nos subamos, por lo general se atora. Y eso es algo que no quieres que ocurra. Entonces vamos a usar el, el Falcon chido. Y ahora aquí lo que toca es simplemente sobrevivir a esta sección. La mejor manera de hacerlo es anticipándote a todo lo que va a ocurrir. Uh, yo lo que recomiendo es siempre saber en qué momento girar y a dónde disparar. Evacuación. Porque pues o sea, morir aquí es bastante fácil Aquí vamos a estar viendo así este lado Y vamos a empezar a dispararle a estos dos Brutes que están aquí Una vez llegamos a esta altura Empezamos a disparar al brut que está en este techo Los demás enemigos no nos van a hacer nada Pero estos son como los tres principales que hay que matar Porque nos pueden deshacer Y aquí no hay que hacerle caso a ningún enemigo más que a los Banshees Aquí hay que tener mucho ojo en el radar para saber dónde vienen los Banshees por lo general los vamos a poder ver por aquí o simplemente por acá abajo. Como puedes ver, ahí andan. Y lo que quieres es este empezar a matar a los Banshees. Si no puedes matarlos, no te preocupes. Se te va a dar otra oportunidad más adelante. Pero sí, este, los Banshees es el terror de esta misión. Y lo peor es que luego no te dan puntos de control en todo este trayecto. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo Banshees en posición. Te muere ese. Se muere ese otro, y ya no alcanza a matar al tercero Aquí lo que vamos a hacer es girar Y de reversa, porque ya van a venir los demás Se muere Se muere, se muere ese también Ese otro ya no hubo necesidad de matarlo Rápidamente giramos de regreso Porque van a aparecer otros Banshees hacia enfrente Y, y matar a estos es un poco más complicado Si te soy honesto Lo que quieres es uh, disparar hacia delante de ellos anti... anti, anti oh, ay, rayos! Ya no puedo hablar. Anticipándote a su trayectoria porque las balas se tardan un poco en llegar. Similar a como matas a los Banshees en larga noche de consuelo. Tienes que disparar enfrente para que las balas en lo que llegan pues le peguen. Y este último Banshee que queda aquí ya no te van a molestar. Y ahora venimos al final. El final del nivel... Uh, puede llegar a ser algo molesto. Te puedes llegar a tardar un poco de tiempo Más si no tienes la confianza Las primeras veces que juegas esta parte Pero créeme, una vez que le agarras la onda Ya no te va a costar tanto trabajo Vamos a matar aquí Vamos a matar a estos Siempre ojito en que no se nos caliente la torreta Y pues ahí está ese Banshee No, no le voy a hacer nada Aquí bajamos y súper importante. Vamos a venir por aquí. Para movernos rápido lo que puedes hacer es simplemente venir así. Usar el martillo te va a dar un poco más de altura. Y después brinco y mazo. Y eso te puede llegar a dar un pequeño impulso para llegar rápido al Warhog. Te trepas al Warhog y presta atención. Punto de control. Ese punto de control es muy común que lo den. Pero a veces no lo dan. Dejamos el Warhog aquí. Nos bajamos. Uh, rocket. Si traes este, granada, perdón. Si traes granadas. Agarras Rocket. Activas. DMR Vengo por acá, mato el Grunt Y volando Volando hacia, hacia el Warhawk para sobrevivir Volteamos el Warhawk, nos echamos de reversa Y a veces te dan este punto de control No siempre, si no te lo dan no te preocupes Vamos a volar Rocket Rocket Agarras 6, activas eso Paquete de vida Y nos agarramos nuestro Warhawk Aquí ya está muy jodido pero no pasa nada Aquí puede que muera, me quitaron mucha vida Brincas Te metes aquí Y después vuelas y caminas hacia adelante O sea, vuelas hacia adentro El problema es que ese final Es muy arriesgado Como puedes ver, a mí me quitaron demasiada vida Mejor dicho, no me dejaron cargar el escudo Si me hubieran dejado cargar el escudo Hubiera sobrevivido De nuevo, hago eso Dejo ahí el Warhawk Vuelo aquí Activo esto si necesito este paquete de vida, pues agarro y repetimos. Y como puedes ver, misma ejecución, diferente resultado. Traigo casi toda mi vida. Prendemos aquí y nos metemos volando. Y lo que tienes que hacer es esperar a que no te maten. Porque lo más probable es que al principio te dé bastante miedo, pero una vez le agarras la onda, lo vas a lograr. Y sí, esto fue... Éxodo en tiempo par, es una misión bastante difícil de obtener este, el récord mundial, o simplemente tiempos menores a 11 minutos. Tiempos menores a 12 minutos es difícil, menos de 11 está demasiado complicado. Pero bueno, esa es la manera de hacerlo, espero te haya gustado, y sabes, yo, soy Pedro S. y practícale. Hasta la próxima.